Hola amigos de Life Speak Spanish, bienvenidos a su segundo día de Inmersión México. Vamos a seguir practicando nuestro español el día de hoy aquí en Ciudad de México y hoy vamos a experimentar, vamos a ir a probar algo que se llama Temazcal. El Temazcal en la época prehispánica se ocupaba para preparar a los guerreros para una batalla. En este caso ya se usa más como método de sanación y exfoliación de la piel eh, que nos puede ayudar pues para tener una mejor vida saludable y eh, vamos a platicar con el brujo o chamán eh, que él es el que nos va a guiar a lo largo de esta experiencia eh, para poder ayudarnos a modificar o a cambiar algunos aspectos de nuestra vida que nos puedan estar atosigando posterior vamos a ir a probar una sabrosa barbacoa y vamos a conocer gente nueva, vamos a e interactuar con ellos para que conozcamos los diferentes tonos de las personas cuando están hablando. Ellos, los que están aquí, ya son mis estudiantes, ya me conocen cómo hablo, pero lo importante de esto es que conozcan a más personas para que puedan entender un español más fluido. Terminando, vamos a subir el famoso Cerro del Teposteco, el cual tiene mucha mística. Dicen que hay ovnis que vienen del espacio exterior a visitarnos, vienen a visitar esa, ese cerro por diferentes cuestiones eh, religiosas o de cuestiones prehispánicas, energéticas, no lo sabemos pero eso es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿El mamey lo has probado? Ah, sí ¿Te gusta? Ah, me gusta, pero... ¿Pero lo has probado el licuado? Sí, también. Y, y con um, palatina. palatina también. Ah, palatina de mamá. Esa sí no la he probado. Muy buena. Aquí. No habías probado ese café? No, eso. Mm -mm. Sí. no. Muy, muy, se llama café de olla. Sí. Ah, ok. La canela de aquí es muy, muy. Uh, rica, uh, rica en Almundo, la, la canela y mania, mania, mania, mania, mania, and Almundo. en el mundo. uh, aquí es lo mejor, si, sí. ABC. si, sí. si, sí. si, sí, me gusta mucho, la mania, sí. uh, para fiestas, siempre, uh, cocino, uh, galletas con mm -hmm. chocolate, mm -hmm. con, Vanilla de México, las personas dicen, ¡Ah, es que grande, muy, muy, bien, muy, muy miedo. ¿Qué es ¿Qué ¡Ah, muy, este es mi secreto. mi secreto! ¡Come! que ¡Hace mucho! ¡Hace algo! Pero tenía diabetes también. Era muy, Era bueno. muy, Siempre buscando use, use your Spanish. That's... Bueno. eso, sí. Y uh, no, no me gusta instalar eso porque es traba, Trabajo duro y, y difícil y uh, necesitas una nivel de, de, de, de, de, nivel de capaz para hacerlo muy, very, very, very, ¿No Disculpa El baño. No, no son... de nada. No de nada. No sean de nada. No de nada. No sean de nada. de nada. No sean de de de Ometeo, incompleto. De igual manera, Padre Gran del Universo. Oh, sí, hacia atrás. Gracias, Padre Gran del Universo, por lo, el tiempo y el espacio que nos das. Y los ahumeo por atrás por la espalda para que pueda entrar a este tema de luna cuarto creciente. Hometeo. pues quitar tú y lo pongo acá. Pásese, por favor. Al entrar dice, Ometeo Meteo. O meteo. La su camate fue la su tata tonatiu, la su camate nanamesi, la su camate nanutlali, la su tata la su en la camate de y Hometeor, más. De igual manera puede arrancar del universo por las palabras, no son las tradiciones, las sabidurías, las intrigas, todo lo que el ser humano es inventado para ser mal. Yo no quito, lo limpio y lo despojo para que fluyan las energías positivas del universo, sobre todo lo que tiene sobre todo lo que es. Hometeor, para que pueda entrar en este tema. de luna cuarto creciente. Acéptate tal y como eres en tiempo y espacio. O sé sea, tú, sé feliz. Sí, por aquí por favor. Dices. Hometeos. Hometeos. Hometeos. Amateos. Amateo. Esta es una buena experiencia, hasta para mí. Hasta para mí. Yo no había tomado un temascal con chamán. Es diferente. Sí, tomamos con chamán. Ometeot. Ometeot. Le da la vuelta. respiren, respiren con sus hierbitas, sientan la esencia de la Madre Tierra en las hierbas, esos se están purificando, están el olor a los pulmones llega perfectamente y están ahí recibiendo por medio de la inhalación el fruto de la Madre Tierra, de las hierbas de poder, esas hierbitas que nos alivian ¡O meteo! O, ¡O es lobo? ¿O es tigre? ¿O es puma? ¿O es este, águila? ¿O es todos los animales se notan, ¿O serpiente? Entonces nosotros traemos un agua adentro es el enojo. Pero eso yo lo ocupo, en Nahual yo lo ocupo para sanar a distancia, curar a distancia. Hay un desprendimiento de mí, energético, yo puedo ir en el día o en la noche. En el día, pues, es autónomo, en la noche no no y en bueno. sí. Sí, es hueco. Los nombres. Los dos, en octubre y el Sí. En Nahual. También tiene el poder de dominar a los animales. Sí. ¿Qué profundo, uh ¿Qué -huh. sempre per sempre gioco Benvenuto. Vamos a Bueno, sí para comer eh. a las fonditas pues adentro del mercado. Ahí, okay. porque si quieren restaurante sobre avenida, avenida no, no, dijeron que aquí hay mucha comida prehispánica. Si, sí, de hecho, ahí tienen un puestecito y adentro está otro. Ahí tienen okay. ese puestecito, está uno. Gracias, Adelé. Son ¿Sí? triángulos, están hechos a base de masa, manteca y queso. Todo lo ponen a cocer y una vez cocido lo parten bonitas y le ponen cualquier guisado que tú son nuestros florines la bolsa de los padres para a tú sí verdad también a ver dale un taco a cada uno de lo que me dieron a mí para que lo prueben quieres quieres una sopa un caldo mira ¿Rara? Uh, <laughs> uh, Se está, <laughs> yeah. yeah, There are dogs that Ya probé en Oaxaca, una vez es suficiente. A mí no me gusta, Una vez es suficiente para mí. Pero en el mercado hay salsa de jamaica. ¿Tú sabes jamaica? Mm -hmm. Sí, las salsas de jamaica, qué bueno. Me gusta, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Mm -hmm. Todo todo, pero iba Adela era tan bonito. Un bambú bonito. más cuidado, para y sí, vestidos, ¿Eh? no problema. Hope you can get an exciting video of me rolling down the hill. <laughs> I don't know what do you understand?